Disculpa, hola, buenos días. Estuvimos arreglando los problemas de audio, la tecnología no tiene palabra de honor. Bienvenidos a la carpa bestiario de la Feria Virtual, cuando el futuro no se alcanzó. Es el segundo día de nuestras actividades, es un día dedicado al a trabajo en campo y la acción con comunidades. Eh, pues bueno, eh, quiero agradecerles a todos por la espera. Y sin más, eh, les voy a dejar con nuestras compañeras eh, Gaby y Jessica, que van a presentar eh, eh, las temáticas de hoy y la mesa de hoy. Eh, yo soy Mariana Pascual, que la pasen muy bonito, y por favor, queden encendiéndonos. Eh, hola, bueno, eh, les vamos a volver a contar cómo está organizada esta feria. Eh, van a poder encontrar aquí conferencias, charlas relámpago, galerías y talleres, eh, todos estos son productos de la adaptación y resiliencia de diferentes especialistas de la conservación del patrimonio cultural y está organizado en tres pabellones. Primero te presentaremos el pabellón híbridos, metamorfosis y nuevas criaturas. Es una serie de charlas en las que los expertos identificarán la resiliencia y adaptación a lo largo del confinamiento pandémico en diferentes ámbitos. En cada una de estas, los invitados analizarán cuatro tipos de criaturas. Híbridos, metamorfosis, resistentes y nuevas criaturas. Después, tenemos el pabellón Crónicas de Adaptación y Resiliencia. En el que nuestros invitados presentarán sus experiencias en vivo con una charla relámpago para que puedas platicar con ellos. Además, puedes explorar sus actividades y recursos dentro de la Galería del site. Por último, te presentamos el pabellón experiencias, talleres y actividades piloto, donde puedes participar en actividades que serán aplicadas por los colaboradores. Estos pabellones se llevan a cabo en la carpa bestiario y en el pabellón Zoom, por lo que te invitamos a consultar el programa para que no te pierdas las funciones que te interesan. Puedes navegar por nuestro sitio en, el, en Google Sites y visitar las galerías. Eh, puedes ponerte en el mapa. Eh, para que podamos localizar dónde están tus actividades y conocer tus recursos. Y bueno, esperamos que te siga agradando esta feria y que te puedas identificar con alguna de estas tres. Eh. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues el día de hoy tenemos una mesa bien interesante, que eh, tiene que ver eh, con el trabajo en comunidades. Sin duda, en pandemia, uno de los ámbitos que más se vio afectado hoy en día en donde más hubo retos que afrontar, sin duda fue el trabajo en comunidades, en donde eh, hay eh, bienes culturales, no y eh, simplemente la distancia, el hecho de, haber, de que haya una brecha digital muy grande, no hizo que, que el trabajo en estos espacios eh, se viera convulsionado. Sin embargo, las experiencias que hemos visto durante estos dos años han sido muy, muy lindas, dado que a pesar de estas circunstancias desventajosas, de falta de presupuesto, de dificultades para tener conectividad con, con comunidades lejanas, eh, se han hecho muchas estrategias creativas para poder paliar estas situaciones e incluso comunicarnos de mucho mejor manera para, para estar en contacto con la gente que nos importa y los bienes que son parte de esas comunidades y que también nosotros aprendemos mucho de ellas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un conversatorio que dará marco a todas las actividades de este día que se llama tan lejos, tan cerca, el trabajo con comunidades y tenemos eh, dos especialistas que tienen una amplia experiencia trabajando con, con eh, comunidades eh, y ahora pues la experiencia pues está marcada sin duda por lo digital. Eh, después de esta charla, de este conversatorio, tendremos una serie de charlas relámpagos que van contándonos desde cosas de cómo hacer netnografía hasta cómo hacer un encuentro de educadores que eh, puede congregar a mucha gente. Eh, eh, finalmente tenemos dos talleres, hoy eh, el día de hoy a los que les invitamos a registrarse, todavía hay cupo para ellos, que es eh, uno sobre herramientas, que, llaman, eh, que se llama Biocomún, y tenemos otro que es el armado de escaletas eh, con Yara para que podamos, eh, pues como justo adecuar nuestras cosas para la vida digital. Eh, bueno, pues ahora lo que comenzaremos. Ah, el tercero, me falta, el tercero, perdón. Y tenemos uno que es el tutorial para usar Visual Novel, que a partir de esta herramienta digital, pues podemos contar historias, porque que si no el patrimonio, sino muchas, muchas, miles de historias. Bueno, pues con, ahora con ustedes vamos a presentar el conversatorio del día de hoy. Para ello tenemos a el moderador Javier Piña López, y a dos especialistas que ya más adelante Javier les presentará de manera amplia. Yo, mientras tanto, les voy a leer la semblanza de Javier Piña López para que eh, pues podamos iniciar esta conversación. Por favor, todas sus dudas, inquietudes, eh, sugerencias, por favor, déjenlas en el chat. La verdad es que nos gustaría que esta sesión del día de hoy fuera mucho más participativa, y ¿no? eh, pues podamos escuchar sus experiencias y aprender de ellas en conjunto. Bueno, pues Javier Piña López es promotor cultural, eh, comunitario de la Secretaría de Cultura. Es licenciado en Arte y Patrimonio Cultural con especialización en gestión cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha, es, ha sido capacitador en temas sobre gestión cultural, divulgación y vinculación comunitaria para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural en instituciones como la Universidad de la ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la Dirección de Estudios Históricos, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y muy querido aquí en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Eh, actualmente es promotor cultural comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y gestor cultural independiente. Y bueno, una de las cosas por las que lo invitamos es que justo él en pandemia estuvo trabajando arduamente desde Facebook con una red gran, amplia de gestores culturales en Iberoamérica. Entonces, bueno, Javier, está, bueno, ya revisamos que hay un, algunos problemas con tu audio y con tu video. Entonces, bueno, pues no lo vamos a poder ver, pero sí escuchar. Entonces, Javier, te pediría, por favor, que eh, comiences esta mesa. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un rato. Hola, Jessica. Muchas gracias por, por esta invitación y por la lectura de la semblanza. Espero se, se haya corregido ya un poco la situación de, del audio y el video. Este, pero de igual manera también, pues, es algunos, son algunos de los retos a los cuales nos hemos enfrentado en más de un año de trabajo digital, este, de sesiones muy, muy este, complejas digitalmente hablando y de territorios digitales también. Entonces, este, pues esperamos que fluya de la mejor manera, ¿vale? Pues bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los compañerics que están aquí presentes el día de hoy en el marco de esta feria, en la cual la coordinación este, de la conservación hacia el patrimonio cultural este, se ha empeñado año con año en generar esta oferta, este, tanto académica como de práctica y transdisciplinaria en la que pues nos encontramos con otras personas que en otras latitudes tanto del país como del mundo se dedican a la conservación del patrimonio cultural. El día de hoy no es la excepción, tenemos en cada mesa a especialistas que han estado en la trinchera de los de, la, de las adversidades en el camino de la conservación. Como mencionabas hace un momento, Jesse, eh, la situación presupuestal, tanto a nivel institucional como a nivel independiente, siempre, siempre, cada año es una moneda echada al aire y eso genera muchísimas incertidumbres desde el ejercicio profesional, ¿no? Entonces... Eh, es necesario también que los agentes y las agentes culturales que nos dedicamos a la conservación vayamos también generando una articulación de redes cada vez más rica. Es por ello que quiero presentar a las dos panelistas que tenemos el día de hoy, Franco de Jesús Mendoza, es eh, Dirección de Atención Integral a Comunidades de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Etnólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de trabajo son el patrimonio cultural, el trabajo y vinculación con comunidades, cosmovisión, simbolismo y nociones de cuerpo en sociedades indígenas. Javi, Javi te vamos a interrumpir un segundo. Es, Mándeme. La reseña de un invitado este, que va después de tu conversatorio. Te invitamos a que revises Ah, WhatsApp. Okay. Te ah, es, estoy leyendo cómo es vale. me lo mandas. No, disculpa. Este, te lo mandamos pasamos a, a, al revés. Gracias. El, adiós. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Son la, los, las derivas de la tecnología. Y Vamos a pasar aquí con Adela Vázquez Veiga y si me ayudas ahorita con Blanca Noval, este Jessy, por favor. Eh, Adela Vázquez se formó como maestra en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México, historiadora del arte por la Universidad de Santiago de Compostela y conservadora y restauradora de bienes culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia cofundadora de la Asociación Cultural Niquelarte y la Metodología Bicomún. Desde el 2007 es profesora universitaria en la Facultad de Arquitectura de la UADI, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y la Universidad de Vigo. Adelante, Jesse, si me puedes este, ayudar con la semblanza este, de la compañera Blanca Noval. Muy bien, pues Blanca Noval Vilar, querida compañera, es restauradora, directora del área de... Atención a comunidades de la cncpc Atiende solicitudes, solicitudes para el cuidado, conservación y la protección legal del patrimonio que albergan y custodian las comunidades. Diseña e imparte cursos, talleres para la prevención de daños y o pérdida de patrimonio cultural en conjunto con las comunidades en donde se alojan estos bienes. cosas que pasan en, en el ejercicio digital, pero no pasa nada. Ya estamos habituadas a este tipo de, de vaivenes. Bien, eh, la descripción un poco de la mesa para tener un panorama general es acerca de los retos de, estes, de estos procesos de resiliencia que se detonaron a partir de migrar a, una, a un ejercicio digital, pero con todo lo que eso conllevaba. Eh, si bien eh, la pandemia nos tomó desprevenidas y desprevenidos eh, comenzando el año 2020 ¿no? con a lo mejor muchos proyectos en camino este, que se iban ahí comenzando desde lo institucional y de repente llega febrero, marzo y una ola de incertidumbre se, se acercó, eh, la situación de los contagios, la situación económica, la situación familiar, eh, fue una, una sensación que ya no solo pasaba por lo profesional, en lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a tener estas incertidumbres, ¿no? sino que ahora atravesaba ya el cuerpo, lo profesional, lo económico inclusive, ¿no? y a partir de todas esas dinámicas que se detonaron a partir de la incertidumbre, es que se comenzaron a también a tejer nuevas posibilidades de desarrollo profesional en el, en el ámbito de la conservación, que es lo que nos atañe en este espacio. Y a partir de eso se, se fueron generando estos nuevos proyectos. no eh, Lo mencionamos como híbridos, metamorfosis, resistentes y nuevas criaturas. no ¿Cuáles son estas nuevas criaturas que surgieron a partir de la interacción digital? Y si posteriormente, conforme iba pasando el tiempo, estas tuvieron, ya un cuerpo físico, un cuerpo que se percibiera en la realidad, en lo tangible, ¿vale? Eh, bueno, para ello vamos a, a lanzar la pregunta detonadora de ¿cuáles consideras que son los cambios, retos, oportunidades y límites del trabajo en redes, de retos presupuestales, de accesibilidad en cuanto a herramientas digitales, en relación también al trabajo presencial. Eh, compañera Blanca, eh, si nos puedes hacer el favor de contestar y pasamos después con la compañera Adela. Adelante. Claro, gracias. Eh, sí, fue todo un reto. Eh, nuestra Dirección de Atención Integral a Comunidades eh, atiende esa parte sociales aparte de, de el acercamiento que se tiene con las comunidades para la conservación de su patrimonio un patrimonio vivo un patrimonio en uso entonces eh, eh, nosotros atendemos esas solicitudes que llegan directamente a la coordinación por parte de estas comunidades como decimos atendemos eh, esa vinculación. Recording in progress. Atendemos esa vinculación que tienen la, las comunidades con su patrimonio, entender cómo lo usan, eh, cuáles pueden ser las causas de deterioro, cuál es la mejor información que les podemos dar a, a las comunidades para el, el mejor uso de ese patrimonio y que se mantenga en, en uso y en esa valoración. Eh, trabajamos con juntas vecinales, con sacerdotes, con comités, pero trabajamos presencialmente. Es importante ese acercamiento que se tiene de hablar, escuchar, entender, conocer su patrimonio, pero no, dej no, no dejaron de llegar las solicitudes a las de las comunidades y nosotros pues teníamos eh, el problema de que no podíamos acudir a, a ellas, había eh, esa conten contención de, de que no podíamos tener ese encuentro directo con ellas. Tuvimos que buscar. Cómo seguir presencialmente con las comunidades sin tener presencia con ellas, ¿no? Entonces fue buscar de qué manera ellas se podían sentir tranquilas de que Lina seguía ahí, que Lina seguía cerca con ellas. Y pues hubo que buscar, por ejemplo, había un Cristo en el taller de, de escultura, en la coordinación, y pues la gente decía, ¿qué va a pasar con mi Cristo? Y entonces se ideó junto con el área de, de difusión de, de la coronación que se hiciera un video para que vieran las instalaciones, vieran cómo estaba resguardado su Cristo, cómo había vigilancia permanente, y se les entregó el video que ellos compartieron por las redes de ellos, por el Facebook. Entonces empezamos a buscar esa forma de, de, de tener ese contacto, que aunque viéramos que, que se nos cerraban el, el contacto directo, sí podíamos tener esa presencia que le estaba haciendo falta a la comunidad. Entonces empezamos a tener juntas uh, virtuales, a hablar con las comunidades. Había unos que pues hablaban, de, como eran maestros, podían tener la facilidad del Zoom para poderse comunicar, para tener esas aulas virtuales. Otros no, otros hubo que trabajar eh, por WhatsApp, tener nuestras reuniones por WhatsApp para poder hablar con ellos, aunque ellos buscaran en qué momento encontrar este, recepción para estas juntas virtuales. Entonces, la idea fue seguir trabajando con ellos de tal manera que sintieran que Lina seguía presente, que aunque estábamos a la distancia, que aunque había protocolos de cuidado de que no podíamos acercarnos a ellos ni ellos a nosotros, sí estábamos trabajando con ellos todavía. Entonces, buscaron dar talleres, dar pláticas, tener juntas, tener este, más acercamiento en diferentes niveles. Buscar que sintieran que, que había todavía respuesta del instituto, que había presencia del instituto. Y para nosotros las redes fue un descubrimiento realmente, porque pues no, no trabajábamos de esa manera. Para nosotros es muy importante el trabajo directo con la comunidad, pero hubo que buscar en qué manera ellos se sintieran todavía atendidos. Y creo que fue algo que, que, que se fue dando poco a poco, que fue buscar cómo eh, sentir esa atención esa que les hace falta a las comunidades ¿eh? en cuanto a la utilización de, de su patrimonio. Aunque estuvieran los templos cerrados una vez que se empezaron a abrir, también tenían que tener información ¿no? de qué qué era lo que tenían que hacerse en ese momento. Y así fue que se empezaron a generar materiales, generar procesos y generar ese acercamiento a la comunidad utilizando estos mecanismos virtuales. No sé si con esto... Con... Claro que sí. Yo, Muchas <risa> gracias, compañera. Voy es... ahora con la compañera Adela y... Este, posteriormente pasar a una pregunta eh, y hacer esta dinámica hasta llegar a un cierre donde podamos dialogar también un poco la condensación de todas esas ideas. ¿Vale? Adelante. Gracias, Javier. Un gusto escucharte, Blanca. Eh, pues en mi caso quizás comparto algunas cuestiones que también Blanca ha mencionado, aunque estamos en diferentes contextos, ¿no? Eh, yo voy a hablar más desde el contexto, eh, si cabe, educativo, en, en el contexto de las universidades públicas, ¿no? que es donde en los últimos tiempos pues, vengo trabajando, y, y no tan enfocado a lo que viene siendo eh, la conservación-restauración de la materialidad, ¿no? sino más desde un enfoque de lo que se conoce como lo procomún, ¿no? o acercar ese patrimonio, abrir la relación entre lo que es el patrimonio cultural y los bienes comunes, y pues, si nos retrotraemos a ese 2020 ¿no? en el que el futuro nos alcanzó, eh, estábamos digamos inmersos, comunidades eh, estudiantiles, ¿no? en espacios públicos, sobre todo de la ciudad de Mérida, Yucatán, y, y en mercados municipales, ¿no? promoviendo un poquito, tratábamos de visibilizar las memorias ¿no? y, y sobre todo centrarnos más en los inmateriales. ¿no? Pongo esto un poco como contexto para, para que de ahí, partiendo desde mi experiencia, eh, se entienda un poquito más ¿no? desde dónde desde nos situamos. Y en ese sentido, también cuando vi el título de la charla, Tan cerca, Tan lejos, eh, me acordé de un haiku de Seishonagon donde de Pillow Book, no sé si lo han leído, el libro de la almohada, que decía eh, cosas tan lejos eh, aunque estén cerca, ¿no? cosas que están lejos, perdón, aunque estén cerca y, y ese como recordatorio me hizo reflexionar también ¿no? que sobre qué tan lejos estamos unas personas de las otras ¿no? porque para mí fue uno de los, digamos, eh, enfrentamientos más fuertes cuando en marzo ¿no? nos vimos confinados y de alguna manera cogimos los que pudimos tener la suerte de seguir trabajando, ¿no? que de alguna manera creo que también vale la pena situar en el debate de esta charla, la posibilidad de, de resistir, la posibilidad de, de enfrentarse a esos retos, a esas oportunidades, es porque hemos podido trabajar y seguir trabajando, ¿no? Y eso, pues, en cierto modo, es un privilegio. Y desde ahí, eh, como, como esa, esa lejanía ¿no? eh, entre nosotros estuvo mediada por eh, pues, la tecnología, ¿no? En, en las posibilidades que cada uno tenía, o que cada una tenía, y eso no fue posible para todo el mundo. Entonces aquí sí me gustaría pensar ¿no? eh, cómo esa proximidad en la que quizás nos encontrábamos en un momento dado, en esa supuesta relación física en la que nos encontrábamos en ciertos momentos, si se trasladó o no se trasladó, a estos espacios que en mi caso personal sí fueron meramente online, es decir, yo continuo en la universidad online, no hemos regresado a las aulas y eh, pues ahora sí que uno de los retos fue como generar esa proximidad y promover una comunidad ya eh, online, ¿no? Eh, que no evidentemente eh, dejara de lado y mucho menos los entornos que cada una ¿no? estaba eh, sosteniendo entonces eh, para mí fue muy importante centrar todo esto en los cuidados y valgo un poco la analogía de que como restauradoras, conservadoras o personas que nos dedicamos a este ámbito somos curadoras, somos cuidadoras ¿no? en cierta manera pero muchas veces siento que nos centramos mucho en, la, en el cuidado de la materialidad sí está en el debate la inmaterialidad pero no tanto eh, el debate de lo, de lo que significa lo social y qué relación ¿no? está implícita en, en, en este ámbito del patrimonio cultural con lo social, porque es social, ¿no? y entonces ahí de alguna manera está el centro de... Eh, de este debate en, desde mi propia experiencia. Un poco quizás entonces lo que, lo que a mí el 2020 eh, y ese momento ¿no? eh, en el que nos, nos, bueno, nos acogimos dentro de nuestros propios espacios, quienes pudieron quienes tuvieron esa posibilidad, otras personas estuvieron saliendo fuera, cada quien desde su experiencia, sí fue eh, poner en el centro el debate de, tanto político como ético eh, de los cuidados y qué significa eso. ¿no? Y eso es algo que luego vimos muy claramente posicionado eh, pues, pues, eh, con, con el contexto pandémico. ¿no? Si bien no es algo que, que a mi modo de ver eh, se solucionó o se plantearon eh, realmente eh, discursos, ¿no? O, o sí discursos, pero prácticas que pudieran realmente sostener eh, esa problemática. Hablo de la salud mental, de cómo se daban, qué pasaba con los afectos, es decir, una cuestión que reflexionamos mucho y esto no, no es algo que yo he hecho sola, es algo... Que, que hicimos en común con las personas con las que compartí espacios concretos, ¿no? Eh, los que empezábamos a, a pensar qué es lo importante ahora y qué era lo importante también antes, pero no estábamos viendo y no estábamos poniendo atención. ¿Qué tiene que ver con nuestros propios cuerpos, ¿no? cómo nos afecta eso, cómo nos afecta no solo como individuos, sujetos ¿no? propios de esta... Eh, de estos discursos capitalistas ¿no? que nos atraviesan, sino qué significa los cuerpos, eh, si lo pensamos desde el cuerpo colectivo. ¿no? Entonces, bueno, yo digamos que para mí tanto es un reto como una oportunidad pensarlo desde ahí y hasta ahora y hasta el momento, introducir debates como la ternura en el mundo académico, ¿no? eh, introducir debates como qué significa que, que estemos aquí ahora y lo que estamos compartiendo, si es más importante... Eh, dotar de un corpus académico en el que estamos eh, como máquinas constantes, utilizando las dos horas de clase para eh, llenar de conceptos ¿no? eh, relacionados con el patrimonio estos espacios, o valía la pena pasar a lo experiencial, a lo subjetivo, ¿no? eh, mirar y mirarnos desde otro lugar. Muchas gracias, Adela. Eh, totalmente. Creo que has, han, han tocado ambas eh, el tema de, del cuerpo, del cuerpo individual y de y los sentires también del cuerpo colectivo. Y justo eso me ayuda a enlazar con la siguiente pregunta relacionado a los procesos de resiliencia en términos de sus áreas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el área en la que yo regularmente estoy, de promotoría cultural, de gestión cultural y conservación del patrimonio, eh, generábamos una suerte de encuentro que más que encuentro también servía para sentirte acompañada y acompañado, ¿no? Y de ahí, de esos encuentros, surgieron amistades que se han vuelto entrañables don, con personas que no, no necesariamente conozco físicamente, ¿no? que es un proceso de resiliencia que nos acompañó y que de alguna manera lo profesional nos unió en términos de conectarnos, pero que realmente la necesidad de fondo era sentirte escuchada, sentirte escuchado en tus sentires personales, ¿no? que por estar en un proceso de confinamiento, pues no tenías la oportunidad de expresarlo directamente allá afuera, ¿no?, con las personas con las que regularmente lo hacías anteriormente, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora en el orden este, inverso, Adela, nos podrías este, compartir cómo fue este proceso de resiliencia, este, hablando de la adaptación en tus áreas de, de, de trabajo y de investigación? Claro, Javier, gracias. Bueno, vuelvo a hacer hincapié también en algo que ya comenté y si hablamos de resiliencia o si voy a hablar de resiliencia y de adaptación es porque pude seguir trabajando <risa> pienso que también ahí hay que, hay que, hay que adaptar de importancia ¿no? a, a, al trabajo, la posibilidad de trabajar ¿no? eh, es, también va de la mano con la posibilidad de resistir o de adaptarse entonces desde ahí eh, para mí hubo, varias, hubo un factor importante uno de ellos fue que yo quizás ya tenía pensaba que estaba muy familiarizada con las tecnologías, ya daba clases online desde hacía años y siempre pues me he sentido como muy familiarizada. ¿no? Sin embargo, esto fue completamente un, algo distinto porque no, para mí no fue tanto una cuestión de cómo adaptarme a lo tecnológico en cuanto a softwares o, ¿no? o, o hardware o posibilidades. Eh, pues tenía una computadora y tenía una conexión a Internet y con eso para mí era un imposible adaptarme, ¿no? si sí se dieron las, las, las posibilidades, pero sin embargo el, la, la cuestión más compleja de la resiliencia o de la adaptación fue cómo hacer comunidad y cómo sostener esta comunidad que somos en este nuevo contexto, desde las diferencias, porque sí fue patente, que evidentemente para mí la sociedad está basada en las diferencias y soy... Eh, pues promuevo la diversidad pero está claro que ahí sí se manifestaron una serie de diferencias importantes que tenían que ver no solamente con esa famosa brecha digital o eh, la no, el no acceso a los medios ¿no? para poder, pues ahora sí, que adaptarse y ser resilientes en este nuevo contexto sino que también tenía que ver con cómo nos sentimos con lo que comentaba de, de qué está pasando emocionalmente, cómo, cómo ha cambiado mi entorno y cómo me he tenido que adaptar también, no solamente al entorno laboral, sino también a todo el entorno familiar y social en el que estoy inmiscuido. ¿no? Y luego, pues uno de los factores que a mí me gustaría resaltar en mi caso personal, como profesora de asignatura en universidades públicas de México, es la precariedad laboral, eh, que ya venía... Eh, siendo más que patente eh, en los años en los que yo estoy trabajando en estas es instituciones y, y que entonces pues, hubo eh, diferentes tipos de procesos que eh, aceleraron pues, una serie de precariedades importantes entonces, muchos de los maestros como saben salió a, al debate público esto es algo que ya años y años pues, se venía eh, planteando pero que bueno, que comenzaron a manifestar y a generar una lucha y una resiliencia, una visibilización de estos procesos de precariedad laboral en los que estábamos inmiscuidos. Y entonces aquí pues quiero agradecer enormemente a la comunidad estudiantil que comenzó a movilizarse también. Esa resiliencia por tanto se puso de manifiesto porque hubo una urgencia ya a nivel institucional y supraestructural por visibilizar las precariedades a las que estamos sometidos en estos sistemas, ¿no? Por tanto, el aprendizaje para mí viene de ahí porque eso fue un punto de partida para mí en lo personal para tomar decisiones que permitieron generar cambios en, en términos profesionales también y también pues, como un modo de resiliencia, de lucha y de, de, de revolución en esa comunidad que somos que que tenemos ya que dejar de diferenciar eh, ese estatus de ser profesor, doctor, eh, experto en la materia, frente al estudiantado que no sabe nada y que son los meros aprendices. ¿no? Y para mí eso fue una posibilidad inmensa de agradecer que nos pusiéramos de alguna manera en un mismo lugar abrazando esas diferencias. ¿no? Entonces, por, por un lado, para mí estuvo ahí, digamos, uno de los grandes aprendizajes y de, de adaptación a este nuevo contexto, que ahora ya se ha transformado en otra cosa. Gracias. En una nueva criatura. Muy bien, ahora es el turno de la maestra Blanca Noval. Eh, aprovecho para dar, ir dando salida a uno de los comentarios que hay en el chat que va dirigido precisamente a ella. Dice, eh, de Magdalena García, algunas preguntas para Blanca Noval. Aplaudo muchísimo su disposición a no alejarse de las comunidades a pesar de las limitaciones de inmovilidad. ¿Cómo enfrentan las dificultades técnicas en el uso de las distintas plataformas? ¿Aprendieron juntas y juntos a resolverlas? ¿Interfirió algún problema en su comunicación? Gracias y felicidades. Bueno, pues eh, siguiendo en el tema de, de la resiliencia y un poco también agregando una respuesta a lo que nos pregunta Magdalena, este, le doy la palabra a nuestra compañera Blanca Nova. Adelante, Blanca. Sí, definitivamente, entendiendo la resiliencia, esa capacidad que se debió tener para superar estos contratiempos que para nosotros, por ejemplo, trabajar con las comunidades es hablar con ellos, sostener conversaciones, escucharlos, saber su sentir, saber eh, qué esperan de, de la conservación del patrimonio, cómo se pueden sumar a todos estos procesos. Definitivamente, el ya no poder estar en contacto con ellos tuvo que nos obligó a, a tomar eh, otras herramientas que no estábamos habituados a utilizar, si sí hablábamos por teléfono con ellos, si sí mandábamos WhatsApp, si sí mandábamos correos, pero teníamos el contacto, podíamos ir a una comisión y tener la presencia, que era muy importante con ellos. Ya no podía era eh, sustituir es, esa presencia por la virtualidad, que no estábamos acostumbrados a atender de esa manera a las comunidades. Como les digo, nuestra forma de trabajar era siempre extender con ese acercamiento con las comunidades. Entonces, lo que se tuvo que trabajar, definitivamente aprender junto con, junto con ellos a utilizar estas plataformas. No las conocíamos, o sea, yo lo que es el Teams, el Zoom, todo, no, no era lo, nos, de, lo nuestro, definitivamente. por Lo mismo, ¿no? Que pues trabajamos con comunidades que tampoco es lo de ellos comunicarse de esta manera. Ellos también aprendieron, eh, muchos eran maestros, como les digo, que... Tuvieron que dar clases a distancia, o sea, ellos también tuvieron que, aunque fueran maestros rurales, maestros de comunidades, también se les obligó a utilizar es, estas herramientas para dar clases. Entonces, pues fue un aprendizaje conjunto de que, que nos ayudaba a acercarnos, que nos ayudaba a tener esta presencia y que, como les digo, a veces se podía hacer con, con Zoom que a las mismas comunidades nos prestaban su cuenta, porque ellos eran los que armaban la sala, armaban la, la reunión. Otras veces, ¿no? Pues, pues en los, por Messenger, porque ellos sí manejaban el Messenger, pues, por Messenger hacemos nuestras reuniones. Ahora sí queda adaptarnos a ellos, porque no era que ellos se adaptaran a nosotros, sino tratar de adaptarnos a, a lo que ellos tuvieran y a lo que pudiéramos trabajar conjuntamente. Entonces, sí fue, el, como los digo, no dejarlos, no decir, ay, se cierra la cortina hasta que se acabe la pandemia. No, no podíamos. O sea, nuestra función siempre ha sido el trabajar con ellos y estar cerca de ellos y que sientan que el instituto está con ellos, ¿no? No podíamos decir, pues lo siento porque pues, de la pandemia nos obliga a, re a replegarnos. No, nos obligó a, con resiliencia a transformarnos, a buscar nuevas formas de comunicación y también... A generar material porque también fue importante que el material que se hizo de divulgación, carteles, por ejemplo, se, hizo una, un, se diseñó un cartel donde se pusieran las medidas cuando se empezaron a abrir los templos, pues se dio la, la moda de, de todos de, rociarlos de, de productos ahí, de, que la mayoría eran productos florados que hacen mucho daño al patrimonio. Entonces, puede decir, deténganse, su patrimonio no tiene coronavirus. Y protejanse ustedes, como bien decía Adela, ¿no? También el protegerse ellos era lo primordial en este momento. El patrimonio había quedado en reposo, dejémoslo tranquilo de momento. Entonces fue enseñarles, armar esos carteles, que ellos mismos, algunas comunidades lo retomaron, lo imprimieron en lonas y lo pusieron en sus templos diciendo, no fumigues, no rocíes ningún producto, no lo sacudas, déjalo bien. Protégete tú, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Luego, el hecho de que, pues, una restauradora que trabaja con nosotros, su misma comunidad con la que trabaja, le dijo: haznos lo más visual, porque es mucha letra. Entonces, lo hizo más visual y se repartió en, en las redes, en el, por el Facebook, y fue una bomba expansiva que se repitió y se repitió y se repitió. Y, repitió y en la primera semana ya teníamos más de 900 réplicas. Entonces, Sí, era, era algo que, que la gente lo necesitaba. Necesitaba comunicación, necesitaba información. Necesitaba que, adentro de su repliegue, sentir que estaban haciendo algo. ¿no? Entonces, creo que esa fue nuestra forma de, de que aprendimos, que nos transformamos. Nos hicimos virtuales cuando no, no estaba en nuestro, en nuestro radar. Convertirnos en, en esta forma de, de comunicarnos con las comunidades pero hemos podido dar talleres, hemos podido dar pláticas, hemos podido dar este, cursos. Eh, nos acercamos más a los centros SINA porque pues sí estábamos un poco más alejados, pero esta vez pudimos dar un curso a los arquitectos de Sinaloa, un curso para los que están haciendo inventarios en Hidalgo, en los centros SINA. Entonces creo que, que aprendimos que aprendimos que se pueden utilizar esas herramientas para acercarnos, que no nos alejan, sino al contrario nos acercan, de otra manera. Claro que yo sí le veo pros y contras, que nos falta, como bien decía Adela, el apapacho, el acercarnos, el después de una plática tener, ya entender el refresco que nos trae la comunidad, o el tamal que nos preparó la señora, todo eso nos falta todavía, ¿no? ¿no? Nunca lo va a sustituir las redes, pero en momentos de, de crisis creo que es, una, es algo que, que debemos utilizar y que debemos ver la oportunidad de que nos permite acercarnos. O sea, como yo les decía, tan, que siempre estará a, a la distancia, pero siempre estará cerca el instituto con ustedes. Muchas gracias, compañera Blanca. Eh, justamente esta, esta tradición que el mismo instituto ha tenido desde hace décadas, ¿no? La tradición de base comunitaria, eh, esta, esta dinámica entre el profesionista que se dedica a la conservación y que de alguna manera bien interactúa directamente con las comunidades, a cómo se, se reconceptualiza también o se enriquece la palabra comunidad y el ejercicio comunitario. Eh, el hecho de, de trabajar digitalmente, el año pasado me, me surgió mucho esa, esa incertidumbre, ¿no? Eso que hacemos es trabajo comunitario cuando se agregan las redes, considerando también que muchísimas personas quedan fuera de estas dinámicas digitales, ¿no? ¿No? Por, falta de luz, por falta de equipo de puto, por falta de banda H por un conjunto de, de cosas que, que son muchísimas en contra y que de alguna manera el trabajo que habíamos estado realizando directamente con las comunidades era un poco este, eh, generando esta inclusión de la comunidad, ¿no? Se pasa a lo digital y la interacción cambia, que también se ve enriquecida en cierto nivel por lo que comentas, ¿no? De que ahora puedes estar... Este, con personas que están al otro lado del país o al otro lado del mundo y están generando comunidades digitales, ¿no? Y ahí es donde se enriquece el, el concepto y la práctica de, de lo comunitario, ¿no? Este, precisamente eh, voy, a, voy a hacerles una pregunta sobre con qué criaturas se identifican. Hay un, un pequeño glosario de cuatro términos entre los híbridos, la metamorfosis, los resistentes y las nuevas criaturas. Les voy a leer de qué va cada una de estas para que ustedes me indiquen con cuáles se eh, Por un lado, están los híbridos. Que es la mezcla de características de esas especies que crea una nueva configuración. no Estos híbridos. La morfosis son esas especies que pueden ser algo que tienen sus naturalezas aprovechando sus características y ello para continuar desarrollándose en una nueva situación. Los resistentes, estas especies que siguieron funcionando en el entorno que cambió, valiéndose de las fortalezas de sus caracteres o rasgos previos, se hicieron fuertes en aquello que han forjado a través de tiempo, preservación y prevalecerán. vale eh, Las nuevas criaturas, lo no nombrado, estas especies que se identifican con una taxonomía que las defina, se descubrieron y, y descubrieron nuevas formas y pautas de las que ahora gozan y con las que construyen su actualidad. Estas nuevas criaturas pues, tienen un lienzo en blanco, se están creando constantemente. ¿no? Entonces, este, quizá la pregunta está este, eh, aprovechando que el cuadro esté blanca. ¿Con qué criaturas? Te, con criaturas, con, con varias, te identificas y después pasamos con Adel, Adelante. Pues yo creo que fuimos híbridos metamorfósicos, resistentes y nuevas criaturas, porque tuvimos que cambiar nuestra forma de, de, de visualizar las cosas, de, de atender a las comunidades, definitivamente tuvimos que mezclar nuestra forma de actuar con, con nuevas eh, formas de actuación, o sea... Definitivamente sí creo que, que fuimos resistentes, no morimos en el intento, sino nos salimos a lo mejor fortalecidos, porque como les digo, no, no, no acostumbrábamos esta forma de, de comunicarnos y las descubrimos, entonces eh, no me considero que nuestra área sean nuevas criaturas, no tanto, pero sí creo que Tuvimos que transformarnos, sí sufrimos una metamorfosis, yo eso sí lo creo, y, y sí nos hicimos más resistentes porque aprendimos muchas cosas, hubo protocolos que se generaron en la misma coordinación para actuar en estos momentos tan, que, pues, llegó para quedarse la, eh, esta... Epidemia, no para que se quede como el virus, pero sí como para que quede en nuestras mentes, cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo trabajar de una manera más segura. Entonces, sí, yo creo que yo, no sé, a lo mejor mi gente me va a decir, ¿qué te pasa? No somos híbridos, ni somos nada de eso, pero yo, desde mi punto de vista, desde la trinchera, desde el área, sí creo que fuimos híbridos, sí creo que tuvimos que hacer uso de herramientas que no estamos acostumbrados. Sí fuimos, sufrimos una metamorfosis al cambiar nuestro chip de, de cómo cuidarnos y cómo atender a las comunidades cuidándolas también y resistimos. Entonces sí siento que es por lo menos esos tres sí los veo en nuestra forma de cómo trabajamos, definitivamente. Muy bien, Blanca. Gracias. Adelante, Adela. Con la lectura técnicas. Me gusta mucho esta pregunta. Pues yo pienso también que todas hemos pasado un poco por todas las criaturas en algunos momentos. ¿no? Yo me identificaría a día de hoy con una nueva criatura, pero también manteniendo la resistencia. Desde... Sí, la resistencia para mí siempre está presente, pues creo que ya he dejado claro que... Soy mujer de lucha, en mi discurso. Entonces me parece importante resistir, porque de alguna manera sí, soy revolucionario, así me siento, y sin esa resistencia no son posibles los cambios y las transformaciones. Pero eso es muy en el ideal, en la utopía, ¿no? Quizás entonces pensarlo como un presente y, y, y desde donde yo lo siento, y como dice Blanca, no sé si la comunidad o las comunidades con las que compartimos espacios lo sienten igual, pero eso de las nuevas criaturas a mí me gusta porque no está definido, porque sí, estamos descubriendo como otros modos de estar en las cosas, de hacer las cosas, de producir espacios. Como pues en el caso de... de desde, desde el confinamiento se creó, por ejemplo, un blog que, que acoge diferentes tipos de creaciones en diferentes tipos de temáticas, desde preservación de patrimonio, arte y estética contemporánea, hábitat con diferentes estudiantes de diferentes universidades jóvenes ¿no? que van produciendo diferentes eh, cosas y, y ha sido como muy interesante porque en realidad yo sí veo ese espacio como un espacio que es una nueva criatura que, que no deja de ser un blog como múltiples blogs que ya existían pero que al mismo tiempo no es exactamente tampoco un híbrido, porque no se basa exclusivamente en, en hibridar contextos presenciales y virtuales o analógico y digital. Es algo nuevo, que me parece que ni siquiera yo estoy promoviendo, sino que las propias nuevas generaciones están produciendo esas mmm, nuevas criaturas. ¿no? Entonces, por ahí, emocionadas de ver qué pasa con ese porvenir. <ríe> A ver si son criaturas, por lo menos somos solidarias y cooperativas. Totalmente. Sí, sí. sí. Una palabra que, eh, eh, solidario, es una palabra que hemos tenido mucho en el ejercicio de el último, los últimos dos años, no, por ejemplo, 2020-2021. ¿no? Es solidaria, ser empática, ser... Nos volvimos muchísimo más sensibles sexi, y perceptibles... De lo que ocurre en nuestro entorno, aun cuando no podíamos interactuar directamente con el, el entorno, ¿no? este, Pero eh, responde también al grito también que, que daban las otras personas de necesitar ayuda, de necesitar este, generar redes, de necesitar este, generar proyectos, ¿no? Aunque estos muchos proyectos no tienen como una derrama económica directa, pero el hecho de fortalecer redes en ese periodo, consolidar proyectos, nos dan también. Eh, la base de poder tener ya articulado el, el método para ejecutarlo en la realidad, ¿no? Ahora poco a poco se van abriendo estas nuevas oportunidades de pasar a las calles, de tomar los espacios públicos, de tomar los, este, los espacios, los centros históricos, ¿no? Es decir, de alguna manera eh, generar una interacción ahora hay más refrescante. ¿no? con el refresh que nos dio la, la, la pandemia y que de alguna manera nos hizo ver cosas que en lo cotidiano no veíamos ¿no? y pues, tuve que pasar un, un año ¿no? de proceso de resiliencia y ya a los medios físicos pues, con visitas porque de una manera pues quedaron, llegaron para quedarse ¿no? antes eran propios de las universidades estas esta, esta, es pero descubrimos que es necesario también seguir nutriendo y seguir aceptando eh, eh, esas interacciones ¿eh? Bueno, pues, eh, hemos analizado la sesión. Nada, nada, por que con una descripción muy rápida y muy sintetizada de lo que para ustedes es la comunidad y el patrimonio cultural. Y con eso vamos. Adelante, adelante. La gran pregunta. <risa> bueno, a mí no me gusta, ahora sí como nueva criatura, definir o generar definiciones, pero sí voy a partir un poco de, más que definir, de que nos llevamos una reflexión y nos hagamos preguntas desde un punto de vista crítico. Entonces, bueno, planteábamos el otro día con Blanca también la, el pensar si, si, si, si se trata de una visión utópica, ¿no? O ideal o una visión más posible y practicable desde nuestras propias prácticas profesionales por lo menos, ¿no? pensar esos futuros ¿no? en relación al patrimonio y a lo comunitario y yo diría que principalmente para mí eh, habría que desmitificar lo comunitario y desligarlo un poco de todos esos, revisar un poco ¿no? esas definiciones, eh, voy a empezar por lo comunitario, esto valga también para, para pensar la noción de patrimonio cultural y todo lo que conlleva en su proceso histórico o historicista. ¿no? Eh, y revisar esos modos que muchas veces pueden llegar a ser asistenciales en el caso de las comunidades. ¿no? Hay un modelo muy claro que viene de los 90, que sigue anclado a mi manera de ver, que ha traído bueno, pues cuestiones interesantes pero que, en cierta manera, pienso que sería importante superar también ¿no? eh, todo este constructo del desarrollo comunitario desde, desde un enfoque muy liberal y si cabe ahora también neoliberal y cómo pensar desde otros modos sin olvidar los viejos modos, pero cómo podemos ir generando también otras nuevas posibilidades y otros modelos de gestión si lo queremos ver desde ahí. ¿no? Y también desromantizar, si se puede decir así, o, o esa, esa cuestión romántica ¿no? que también envuelve al constructo de comunidad y que de manera concreta ya, si lo queremos ver desde lo concreto, encierra muchas veces a las comunidades en una suerte de territorio pues, que puede ser desde ruralizado alejado, excluido pobre, etcétera etcétera es decir, para mí lo comunitario es un concepto amplio que, que implica que nosotras mismas como cuerpos Sociales, formamos parte de la comunidad misma ¿no? eh, y de muchas otras comunidades y formamos parte desde, desde para mí el reto también es, es, es de, desde cómo nos dejamos afectar ¿no? unas de otras y qué significa eso y cómo podemos llevar eso a la práctica. ¿no? Eh, y luego en cuanto al patrimonio para mí la invitación y en lo que llevo trabajando ya bastantes años es precisamente en la pregunta cómo abrir la relación entre patrimonio y procomún, que pasa un poco por entender que ese constructo del patrimonio que se generó con la conformación del Estado liberal, como esa custodia ¿no? de los patrimonios muchas veces saqueados ¿no? y conquistados, eh, descomunalizaron esos bienes comunes que eran de todas y de nadie al mismo tiempo y otros modelos, regímenes de gestión no. propietaria que pasaron a ser propiedad del Estado o en el siglo XX, XX propiedad del mercado. Y esa es un poco mi propuesta y esto es algo que, que, que ya está en el discurso del patrimonio eh, contemporáneo en los últimos años a nivel teórico, también a nivel eh, praxis. Y que para mí sigue siendo una de las eh, claves a, a seguir explorando. Gracias. Perdón si me extendí. Muchísimas gracias, Adela. No, este, no te preocupes. Adelante, compañera Blanca, si gustas también dar el remate de esta pregunta. Gracias. Sí, sí, sí. Este, pues me dejas una tarea difícil, Adela. Eh, yo, este, nosotros hablamos de comunidades y, claro, a veces es muy abstracto hablar de comunidades. ¿Quiénes comunidades? ¿Cuál es el nombre? ¿Con quién hablas? Entonces, generalmente queremos que la comunidad tenga un nombre, tenga con quién hablamos, a quién saludamos, ¿no? Porque comunidad, ya llegamos a la comunidad, ¿qué comunidad estamos hablando? Para nosotros, comunidades cuando un grupo tiene un interés común. Cuando, por ejemplo, la comunidad a la que nos acercamos es una comunidad que tiene el interés de conservar su patrimonio. Y a lo mejor esa comunidad pues antepone, antepone un poquito a, a otra comunidad que pueden ser los historiadores del arte que tienen otra idea de cómo es la conservación de ese patrimonio diferente al grupo interesado en la conservación. Entonces sí reconocemos que hay diferentes grupos sociales, por lo tanto diferentes comunidades con diferentes intereses y con diferentes prácticas y percepciones de lo que es el patrimonio cultural para ellos. Nosotros... Hablamos siempre del patrimonio vivo, que el patrimonio en uso, ¿no? no el patrimonio monumental o el patrimonio que también tenemos que hablarlo porque es el patrimonio protegido por ley, que es el patrimonio que es monumento histórico, por ejemplo. Pero sí creo que eh, nosotros partimos de esos grupos sociales que tienen un interés común, un objetivo común, una identidad hacia algo en común y es hacia lo que nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, por eso eh, sí estoy de acuerdo que comunidades... Perdón, sí, ¿sigo verdad? Sí, este... Nosotros, para nosotros, ese es comunidades es ese grupo social que tiene un interés común, que tiene una identidad con ciertos bienes culturales. Que es a lo que nosotros consideramos que es el patrimonio, que es lo que heredaron, que es lo que les da identidad, que es lo que ellos han patrimonializado. No una patrimonialización institucional, no la que define el, el Estado de que eso es patrimonio, no. Para nosotros patrimonio es lo que esa comunidad o ese grupo social está interesado en conservar. A lo mejor no es la pieza más maravillosa de Bellas Artes, sino que es una pieza con mucho valor de estimación de una comunidad. Para nosotros, eso es el patrimonio de ellos. Y ese es el patrimonio que debemos nosotros tener la vista puesta: de que tenemos que darles herramientas a esa comunidad para que perdure ese patrimonio, que lo tengan en su tradición, en su cultura, en sus bienes que dignos de, de, de, de cuidar, porque les da cohesión, les da identidad. Entonces, si a lo mejor nosotros somos más, estamos un poco sesgados hacia lo que es el patrimonio en uso, en el patrimonio de una comunidad que se identifica y que le dé identidad con ese patrimonio. Quizás a lo mejor a veces nos alejamos del patrimonio monumental, del patrimonio que, es, que, que, que está más catalogado hacia lo estético. Nosotros nos vamos más a lo social, a lo cultural, a lo comunitario, y entendiendo en esa comunidad como ese grupo que tiene una identidad que tiene unos una, objetivos comunes, que como te digo, a lo mejor no, no, no es que igual en un lugar que en otro, que no es igual para un grupo social que para otro, pero nosotros somos, como tratamos de escuchar, tratamos de que ellos decidan y que ellos opinen y que ellos nos digan cuál es el valor que para ellos es el patrimonio. No nosotros como institución imponerlo, porque me parece que nos alejamos de lo que es nuestra práctica de conservadores sociales. Que ver como la conservación como una práctica social, que va enfocada a los grupos sociales que necesitan atender ciertos, ciertos bienes culturales con relevancia, con identidad, con, con importancia para ellos. Entonces... Sí creo que el concepto comunidad es muy abstracto, es como lo antropológico, como lo hablan, como es esas unidades sociales básicas, ¿no? Es un pequeño grupo con una identidad y con un objetivo común. Para nosotros eso es una comunidad a la que tenemos que atender y darle reconocimiento y escucharlos. Y ya, creo que por mi parte eso sería lo que yo tendría que decir.